Para la tercera claro. guerra mundial excelente Yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Hola gente barro, yo, en, se en la descripción no, sé. no, no, no. no, no, no, no. le voy a dejar Esto y... Con esto podes entrar acá Acá yo, tengo ahora. todo esto Acá tengo este no, Vamos no, a dejar la imagen puedes dejar una imagen, no, no. Dejar una imagen? Sí, sí. Nivel de droga y alcohol si Que no le alcanzan no vas a alcanzar a un chavo está corriendo ¿Cómo no le alcanza? ¿Cómo no le alcanza? Ya, acá me lo ven de mi que no